Yo soy María, soy arquitecta y parte de Saramari Ecología. Eh, Saramari es una iniciativa eh, que intenta promover eh, la participación, la implicación ciudadana en aspectos de pedagogía urbana, pero siempre entendiendo desde un ámbito cultural ¿no? y también desde la educación no formal. Somos los promotores de BAT y BAT eh, lo que ha querido ser es un encuentro donde mostrar aquellas iniciativas eh, que arquitectos, artistas, activadores urbanos, eh, asociaciones vecinales eh, están realizando un poco en favor a generar espacios de convivencia para construir eh, la ciudad que quieren ¿no? y sobre todo para compartir esos espacios que son comunes en las ciudades.